Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis, nuevamente aquí con Historias eh, de la Vida. Eh, les voy a leer unos párrafos que dicen lo siguiente. No maldigas la vida si sufres, acuérdate de que nadie en la Tierra está libre de sufrimientos. Así como ningún estudiante puede aprobar su curso sin someterse a los, examen, a los exámenes finales, demuestra que tienes la preparación de paciencia y amor para superar las pruebas que te esperan. Todo lo que nos sucede tiene su razón de ser, y de los males siempre surgen cosas buenas. Esto nos eh, ayuda a entender y comprender que verdaderamente esas dos palabras con las cuales nosotros que decíamos en este, en este texto, paciencia y amor, son las que verdaderamente nos pueden ayudar a nosotros a superar todas las dificultades y circunstancias y eventos de la vida en las cuales nos esperan amarguras, y que eh, a veces nos complican y creemos que nunca pasarán. Nosotros tenemos que comprender que todo lo que nos sucede en la vida, obviamente tiene que ver con cosas que eh, no son por, por casualidad. Hay eh, leyes cósmicas, leyes mecánicas, que estamos regidos por ser parte de esta naturaleza, de esta creación, como son las famosas Ley de causa y efecto, la ley del karma, eh, que realmente, la ley del destino, que realmente eh, tienen que ver con lo que nos sucede en la vida. Todo lo que en la vida nos sucede a nosotros, llamamos, llamémosle cosas positivas, cosas buenas, alegrías, eh, como también las circunstancias y eventos difíciles que nos producen tristeza, no suceden por casualidad, sino por causalidad. Y esa causalidad tiene que ver generalmente por lo que nosotros mismos hemos realizado. Entonces, si verdaderamente comprendemos y entendemos estos aspectos relacionados a esa filosofía de vida que tiene que ver con la verdadera existencia, entendemos que solamente a través de esas dos palabras mágicas como son la paciencia y el amor, podremos estar atentos para poder eh, enfrentar todas esas circunstancias y poder salir adelante airosos y verdaderos triunfantes en la vida no nos olvidemos verdaderamente que la vida es una enseñanza es una posibilidad de aprendizaje entonces con paciencia podemos superar esas circunstancias difíciles y con amor podremos ir adelante transitando seguros esta existencia hasta su punto final bien amigos de 5 Minutos de Gnosis nos estamos viendo en el próximo encuentro.